Expo Ignite Panama City, first ever Expo in Latin America. We've got over 1,200 my brothers and sisters coming together as one Jeunesse family. Nos encontramos en nuestra primera expo aquí en Latinoamérica. A partir de esta expo, tú vas a comenzar a escribir tu futuro. Muy gente linda, realmente estamos felices de volver a estar en presencial esta expo ha sido volver a vivir. Genes, para arriba, no hay quien nos pare. Dear Genesis family, this is our first stop. La expo, the expo of Latin America 2021. We couldn't wait to have this moment right now and live it and prepare ourselves for our next year that is going to be The greatest in the history of Genesis. Familia querida, ¿no saben lo increíble es estar aquí en este evento tan maravilloso que son las expo? No te la puedes perder, es el evento más importante que tenemos cada año de Genesis. Así que nos vemos en la próxima expo, no te la pierdas. Nossa, estou aqui agora no Panamá, eu estou muito viasmado porque está fantástico o evento, está incrível e Panamá está de parabéns, está fantástico!